Uh, ok, vamos a explicar un poco lo que está ocurriendo aquí. Esto es un producto parecido al perfume, creo. Uh, es para, creo que es para. El que no está acostumbrado, no estoy muy familiarizado con estos productos. Uh, y es probablemente algo para producir buen olor. Ok, vamos a empezar con. A ver, con las de este arriba este es ¿Eh? ¿Dónde está el lápiz uy lápiz ah, ahí está por fin ah okay. um, <coughs> esto es el creo que es la marca el, el, la compañía que produjo Compañía Que produjo esto Y <ríe> tiene un nombre divertido Está escrito Fonéticamente Pero en inglés Está escrito una frase en inglés Pero fonéticamente dice The history Of who, who. Ah! ¿Qué? No me dejes escribir en el espacio negro Dice The History of Who y significa la historia de Who. Y aquí el Who no estoy muy seguro qué, qué significa. Quizás significará Who así, significando quién. O quizás es el. ¿Cómo se dice? Lissongo. Eh, sé, no sé cómo me acuerdo cómo se dice. Lissongo es una mm, descripción de un sonido. El Who. Se puede, se usa en coreano para escribir el sonido de una persona soplando su. ¿cómo se dice? el zoom. <ríe> soplando. Así. Uf, uf, así. Eh, entonces quizás este producto es para, para que le huela bien el, el. ¿cómo se dice? la boca. Para que le huela bien la boca, no sé. Pero eso, eso es lo que dice aquí. Acá dice Chinyang. Y no estoy muy acostumbrado a familiarizar con estos productos. Pero si lo tomamos de manera um, natural, probablemente significa eh, verdadero color. Y probablemente significa algo así como producto auténtico. Eso es lo que generalmente significa. Aquí dice in. Y esto, uh, que yo sepa, es uh, un elemento químico. Uh, creo que es fósforo, pero no estoy muy seguro. Voy a tener que buscarlo en el diccionario. Pero es un producto químico. El, este producto es... Una característica es que es fosforescente. Creo que es fósforo. <ríe> brilla, brilla la oscuridad. Así que eso aquí dice Pelonzo. Y de nuevo es una palabra en inglés, pero escrita fonéticamente. Es Balancer. ¿Eh? ¿Por qué se me deja Balancer. Um, okay. Entonces, lo que dice aquí probablemente significa. Ah, entonces esto debe ser el nombre del producto. Esto es producto. No sé. Es, es, no está muy claro cuál es el nombre del producto y cuál es la, la compañía. Y aquí describen qué tipo de producto es. Entonces dicen que es algo para el olor, un olor auténtico y balancea el fósforo. ¿De la piel? ¿O de la boca? No sé, no tengo idea. Yo tengo entendido que el fósforo no hay que comerlo, ¿no? No sé. 20 mililitros. Aquí. Eh, ¿Cómo se dice? Preguntas al consumidor. Aquí donde uno llama para hacer el after service, ¿no? El. No sé cómo se dice. Consumer. Si tiene problemas técnicos o cosas. Si quiere devolver el producto, llegó quebrado, etcétera. Aquí dice. Sushinya Yogunpudam. Lo que significa que uno, cuando llama este número de teléfono que está acá. Va, uno va a pagar es por ese número de teléfono, no es un toll free, no? Not toll free. <coughs> aquí dice pime pum, que es exactamente lo mismo que not for sale. Uh, this, aquí es, esto viene de origen chino: pi es no, me es vender, pum producto, producto que no se vende. Uh, esto significa que esto es un uh, sample. Que lo dan para promocionar, o no sé, otro. hay varias rutas por las que producen cosas a uh, pequeños, de pequeños, de pequeña cantidad para promocionar, típicamente. Aquí dice, Cheyon Michello Pammeon. Ah, aquí está la compañía, por fin. <risa> Esto es, ¿qué compañía lo produjo? Compañía. Y aquí, ¿Qué compañía lo distribuye? La distribuidora. En este caso, la misma compañía lo produce y lo distribuye. Y es esta compañía que está aquí, que es LG. LG, Zenma y gang Que es LG Vida y Salud. O quizás Vida Saludable, no sé. Eso que dice es aquí. Y conoce LG, ¿no? Es la compañía que produce la televisión. Que es Samsung, LG, esos. Y aquí. Dice chu, que significa chushikweza, que significa, eh, eh, <ríe> uh, in, in, in, no, incorporado, pero eso es el, la, la, eso indica la compañía que, cuyas um, stocks se venden en el stock market, en el Chu shejang. ¿Cómo se dice eso en castellano? Chushik, chushik. ¿Esas son las sociedades anónimas? ¿Esas? Bueno, en todo caso, eso es lo que significa. Es una compañía que está en la chushik. Bueno, eso es lo que significa. Vamos a cortar esto.